Obtuve la residencia permanente por mi ex esposo y ya estamos divorciados, si me caso en Colombia ¿Puedo pedir a mi futuro esposo? Sí, uh, ya, si ya, ya estás divorciada y te casas en otro país, claro, como digo, que sea boda legal frente a un juez, boda religiosa no cuentan, uh, si sí tú puedes aplicar por él, pero sí recuerda que como tú eres residente puede tardar un par de años para que lo aprueben. Si eres ciudadana americana puede tardar un poquito menos. Um, pero sí, si sí tú lo puedes aplicar ya que estés casada legalmente y listo. Nomás okay. si, si estén listos para, para esperar y tener mucha, mucha paciencia. Sí, porque ya por residentes vos vas... Eh, visas de esposos son alrededor de dos años en este momento. Sí. no Nomás tener un poco de paciencia. ¿okay? Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas.